Hace 29 años se inició un sueño en América para ayudar a los que sueñan con venir a esta tierra de libertad. Un sueño que beneficia a nuestros hermanos trabajadores, a nuestros estudiantes, a nuestros hijos soñadores, a nuestra cultura latina. Fue así como digo el abogado así fue fueron no, se dieron las cosas Fue tranquilidad confianza gracias a Soto Eduardo Soto el doctor Soto el señor Soto Eduardo Soto Eduardo Soto el doctor Soto residente Félix doctor Soto el Eduardo Soto el Eduardo Soto el, el doctor Soto Eduardo Soto más de 30.000 casos ganados manteniendo la llama de la libertad en vuestros corazones La Hispana queda con ustedes el abogado Eduardo Soto. Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al programa Inmigración con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Aquí estamos listos para poder compartir con ustedes eh, sus preguntas y pues les vamos a responder en la medida de lo posible. Recuerden, el número de teléfono es el 305-446-8686. Usted que nos está viendo a través del Facebook Live, nuestra transmisión, transmisión A través de Instagram, a través de nuestro canal de YouTube, también puede hacer su pregunta escribiéndonos o llamando al 305-446-8686. Hoy nos honra con su presencia la abogada Grace Wilberg a esta hora. ¿Qué tal abogada? ¿Cómo se encuentra esta, este lunes? Hola, todo bien, gracias. Qué bueno, qué bueno poderles saludar y ya mmm, hay oyentes en la línea en este momento eh, que nos están escuchando en todo el sur de la Florida y en el mundo a través de, de las diferentes eh, páginas en nuestras redes sociales y el canal de YouTube. Oyentes en línea, buenas tardes. ¿Pero? Buenas tardes, buenas tardes, este en el aire. Buenas tardes, quiero hablar con Mali. Ah, uh, bueno, eh, parece que, bueno, uh, debes de llamar nuevamente al 305-446-8686, 305-446-8686. Queremos compartir con ustedes también noticias, y es que la Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de los Dreamers en la lucha contra el COVID-19 para decidir sobre DACA. El máximo tribunal de justicia tomará en consideración el aporte de unos 27 mil dreamers que trabajan en el sector de la salud y que se encuentran en la primera línea en la lucha contra el coronavirus en su decisión sobre el futuro inmediato del programa. La Corte Suprema de Justicia anunció que considerará los aportes de miles de dreamers y esa es una buena noticia, abogada. Sí, claro, sí, claro. Los dreamers ahora están... La, la, la pelea contra coronavirus sí por supuesto, y mmm, se notifica también que el máximo tribunal confirmó en su lista publicada de casos que aceptó una moción presentada el 2 de abril en el caso de Martin Jonathan, que lo recordamos un dreamer que fue el tercer demandante contra la decisión de un juez federal de Texas que en febrero de 2015 frenó la entrada en vigor de la ampliación de DACA y había pre pedido presentar un escrito complementario después de la audiencia oral de noviembre del año pasado. Así que la Corte Suprema tendrá en cuenta el aporte de los Dreamers en la lucha contra el COVID-19 para decidir sobre DACA. Recuerden el número de teléfono aquí en el estudio, 305 446 8686-305-446-8686. Y tenemos pregunta ya abogada de eh, nuestro canal de YouTube. Hola, soy Ashley eh, de Cuba. Estoy viviendo en Nicaragua. Quisiera saber si la reclamación F4 que tenemos hecha, ya pedida hace tres años, en caso de que nos llegara desde aquí en Nicaragua, ¿podemos acudir a ella? Pregunta Ashley. Se la repito, soy Ashley de Cuba, estoy viviendo en Nicaragua. Quisiera saber si la reclamación F4 que tenemos hecha ya pedida hace tres años, en caso de que nos llegara desde aquí de Nicaragua, ¿podemos acudir a ella? ¿Acudir a ella? Acudir, acudir a la, a, la, a la cita, ¿será? Ellos tienen una reclamación F4, abogada. Bueno, una F4 una visas, um, familiar, es una de las visas uh, sí. de petición familiares, una de las secciones de visas familiares. Cada una uh, de estas peticiones demora dependiendo en qué, en, de qué país vives y qué es tan cercano una relación entre las peticiones familiares. son. Um, entiendo una F4 es de hermano a hermana y eso es una de las peticiones lamentablemente que se demora lo máximo. Um, lo que tenemos que hacer es Hechos específicos Sobre cada caso para averiguar Si hay alguna otra opción para adelantar Esta decisión Correcto, eh, tenemos más preguntas De nuestros oyentes eh, Ya en nuestro eh, Youtube y tenemos esta Pregunta por acá eh, dije Dice José Mora Quiero irme a Estados Unidos ¿Cómo hago? Dice, quiero irme a Estados Unidos ¿Cómo hago? Estoy en Panamá y soy de Venezuela, ¿alguien me puede ayudar con eso? Claro, um, hay varias opciones especialmente para los venezolanos. Primero, dependiendo si usted tiene una residencia en Panamá o no, o si solamente es residente ciudadano de Venezuela, es posible pedir un asilo. O, otra opción sería si usted tiene familiares legales en los Estados Unidos que pueden someter una petición familiar de tu parte. Eso sería otra avenida. Uh, también hay uh, ciertas visas de inversión que una persona puede someter. Y en ese evento, podrías calificar para un ajuste de estatus. Hay varias opciones, pero lo mejor que usted puede hacer es venir para la oficina, contactarnos y hablar con nosotros directamente sobre las opciones. Por supuesto, más preguntas de nuestros oyentes. Raúl pregunta, si uno pasa del año y no aplica un asilo y entró bajo palabra, eh, ¿Cómo es que puedo presentar el asilo si tengo corte pronto? Eh, pero como le dije, me pasé del año y eh, ¿qué puedo hacer? Bueno, una persona que entra a los Estados Unidos sería con permiso, sin permiso, bajo palabra, confianza, de lo que sea. Esa persona debe todavía cumplir con ese requisito de que si él quiere someter un asilo le tiene que hacer un año después de la fecha de su entrada. Pero obviamente hay varias razones por las cuales una persona no sabe sobre la ley o no sometió ese asilo entre ese año. Esas son excepciones. Um, si usted califica por una de las excepciones bajo la ley, el juez te puede perdonar por no someter ese asilo a tiempo. Otra opción es que siempre puedes someter esa planilla y calificar por una protección bajo otra ley. Una similar a asilo, pero que no se llama asilo. Lo que se llama es withholding of removal o una protección bajo la convención de la tortura. Son dos cosas diferentes y lo, la idea es la misma. Si usted tiene temor de regresar a su país y puedes enseñar pruebas sobre eso, puedes calificar por la protección. Por supuesto, eh, quiero identificar, el programa es... Eh, inmigración con el abogado Eduardo Soto, programa que se transmite el lunes y martes a través de Alma Visión Radio desde West Palm Beach hasta los Cayos de la Florida y también a través de nuestro canal de YouTube nuestro, eh, las redes sociales Facebook Live y también con Instagram tenemos preguntas aquí de nuestros oyentes, Katia soy eh, ciudadana americana, a mi novio se le venció el permiso de trabajo y aún eh, está en apelación, en caso eh, que me pueda casar con él, ¿qué podría hacer? Bueno, una persona que es una ciudadana, si se casa con una persona sin... 86, le repito, 305-446-8686. Tenemos a eh, Castillo, dice... Bueno, aquí tenemos esta pregunta. Gracias eh, por estar... Eh, los estoy viendo desde Centroamérica, todos. Dios los bendiga. Tengo una pregunta uh, por acá. Eh, decimos, ¿qué me puede aconsejar sobre el juez no me pidió una constancia de que estuve antes el 16 de julio? Pero no entendemos aquí esta pregunta, Roberto. Eh, tenemos a Alexandra, dice, buenas tardes, mi esposo y yo somos venezolanos, tenemos visa, tenemos una niña de tres años y no tiene visa aquí en Venezuela. No se la están aprobando a los menores de edad. ¿Cómo hacemos para que le puedan dar eh, la visa a la niña? Realmente es una pregunta para la, la embajada de Venezuela. Um, como usted me imagino que ya sabe, la cosa está muy difícil en Venezuela. Y recibir una visa no es una cosa fácil. Um, de lo que yo he visto en nuestra práctica, personas sí califican por una visa si tienen familiares en los Estados Unidos que uh, tienen alguna enfermedad, tienen alguna razón para visitar aquí, pero todavía tienen propiedad y tienen lazos a la comunidad venezolana. Por supuesto, más eh, preguntas aquí en el 305. Eh, sí, mi nombre es uh, Francisco. Francisco, ¿desde eh. dónde nos llama Francisco? ¿Ah? ¿Desde dónde nos está llamando? Me está llamando desde Stuart, Florida. Stuart, Florida, adelante. Eh, eh. Yo en el 2016, um, yo y mi esposa nos uh, aplicamos para la visa U y queremos saber si, bueno, mi abogado, el abogado dijo que, que todavía no hay nada, ya va a ser cuatro años para el este su Sí, eso y es muy común, lamentablemente la visa es U tiempo, es una... ¿En qué año están uh, revisando ahora en la visa U? Lamentablemente eso es muy común. La visa U es una de las visas que se tardan más. Pero la buenas noticias es que una visa U es la que le da beneficios a los, a, a los familiares del víctimo del crimen. Um, no te puedo decir en este momento cuál, en, en cuál uh, posición está el, el, el servicio en revisando cuál año de las aplicantes. No tengo mi computadora conmigo. Pero lo que puedes hacer es llamar a nuestra oficina um, y nosotros te podemos dar una consulta personal. No, no, no, no, no. Dice, no escuché lo que me dijo. No, no lo digo. Dice no escuché lo que me dijo. ¿Está en la línea? Sí. No, no, no si escuché lo que me dijo. Una persona um, que está aplicando por una visa U. Lamentablemente es una de las visas que se tardan más. Pero la buena noticia es que alguien que tí, está, es un beneficiario de una visa U también tiene um, la, el derecho de pedir sus familiares más directos. Um, no te puedo decir en qué uh, posición estamos, en qué posición están las oficinas de inmigración, sobre cuáles peticiones están revisando. Pero si usted quiere una consulta personal, nosotros te podemos ayudar por ese lado. Este es, ¿Este es el número de teléfono de, donde están llamando? ¿Puede llamar? Sí, efectivamente, eh, eh, Francisco. El número es 305-446-8686. Muchísimas gracias por comunicarse a este número, 305-446-8686. Mismo número para hacer su cita con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Más preguntas en nuestros canales de YouTube, en Facebook y también en Instagram. Tenemos eh, preguntas, abogada. Eh, ¿Existe alguna posibilidad de que un cubano que perdió su caso de asilo en Luisiana, en un centro de detención, este, Vamos a cambiar de micrófono por acá, eh, abogada, hemos tenido eh, muchas eh, dificultades um, en este momento. Ahora sí, ahora, hola, eh, sí. Dice, eh, vamos a repetir la pregunta, ¿existe alguna posibilidad de que algún cubano que perdió su caso de asilo en Louisiana en un centro de detención y lleva ahora un año y pico con carta de deportación, eh, ¿Puede arreglar eh, esta situación? Sí, claro. Um, cada caso es diferente. Cada uh, persona tiene diferentes hechos. Y una persona, dependiendo de sus hechos personales, puede apelar la decisión, puede indicar que hay cambios en sus circunstancias, um, puede ver si hay alguna otra opción para arreglar sus papeleos. Um, te, te urjo que usted debe venir a nuestra oficina para una, una consulta, que podemos aconsejar cuál sería su próximo paso. Tenemos eh, más preguntas. Dice eh, Mabel, abandoné mi asilo por una emergencia, regresé a mi país. No dice de qué país y dice, y quiero volver nuevamente. ¿Me salió deportación en ausencia? Dependiendo en, en qué uh, posición estuvo su asilo, es posible que tienes una uh, orden de deportación. Por ejemplo, si usted estaba peleando un asilo en frente de un juez y salió del país antes que ese juez decidiera su asilo, ahora sí es posible que tendrías una, una orden de deportación. Este es el programa Inmigración con el abogado que ve soluciones, no problemas, el abogado Eduardo Soto. Y el número de teléfono es el 305-446-8686. Buenas tardes, dice, soy casado con una ciudadana americana, me voy de Cuba para Uruguay. Ah, y dice, me hace la reclamación, pero decidió, pero decidido, he decidido irme a los Estados Unidos. Y me tocó el proceso del MPP y fui deportado a Cuba, pero me decidí me decidí a salir de nuevo y estoy en México. ¿Qué puedo hacer mi esposa para poder? ¿Qué puede hacer mi esposa para poder reingresar a los Estados Unidos? ¿La esposa está en los Estados Unidos o está en Cuba? Está en Estados Unidos. ¿Y ella cree, quiere reingresar a los Estados Unidos? Eh, él. Eh, parece El que ah, okay. lo había reclamado y se decidió irse a Uruguay, parece. Tendrías que esperar que esa reclamación esté otorgada para que después podamos pelear su caso. Uh, presentarse a los, a los oficiales de la frontera sería una ofensa federal. El número de teléfono nuevamente, 305-446-8686, 305-446-8686. 8686. Tenemos eh, preguntas de nuestros oyentes. Buenas tardes, está en el aire. ¿Cuál es su nombre y desde dónde lo llama? Buenas tardes, mi nombre es María, los saludo de Nueva York y quiero hacerle la consulta a la abogada a qué probabilidades hay que pueda yo obtener un permiso de viaje. Ya estoy en el ajuste de status I-485. Eh, mi visa ha sido concedida a una visa humanitaria por la visa T de trata de personas. Quiero saber si yo califico para pedir un permiso de viaje, que me puedan dar un parol, salir y retornar sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta que antes de la visa T yo tuve presencia ilegal. La duda que tengo es, no sé si la visa T me perdonó la presencia ilegal y soy candidata a un permiso de viaje. Esa es la pregunta. El hecho que una visa P estuvo otorgada no uh, significa que su presencia ilegal fue perdonado. Eso es lo primero. Pero la buena noticia es que aunque usted tenga esa presencia ilegal, una persona que tiene un ajusto estatus pendiente tiene el derecho para aplicar por una um, una salida, uh, una, una uh, visa, perdón, una, un permiso para salir de los Estados Unidos. Uh, eso se llama un advanced parole. Um, para ganar un advanced Parole tienes que indicar las razones por la cual usted quiere visitar a su país mientras su ajuste de estatus esté pendiente. Normalmente nosotros cuando hacemos esa aplicación indicamos que una persona quiere visitar a su país porque quiere hacer uh, un viaje para visitar a un familiar que puede estar enfermo o para pasar tiempo con familiares que son viejitos. Hay um, varias razones, pero sí, tienes esa opción. Correcto, abogada, pero teniendo en cuenta lo que usted me dice que no me perdona la presencia ilegal y al retornar ellos pudieran ver en el estado, digamos, de mi caso, ah, esta tuvo presencia ilegal y no me dejan pasar, esa es la jugada que hay. No, porque si ya te otorgaron ese permiso para salir y entrar, ellos no van a tomar esa presencia ilegal en cuenta. Bueno, muchas gracias, abogada. Muchas gracias por llevar al 305-446-8686, 305-446-8686. Tenemos eh, más preguntas de nuestros eh, uh, oyentes en eh, Facebook. Eh, son muchas las preguntas, abogada, en este momento, pero queremos despedirnos de nuestros oyentes en Alma Visión. Escúchenos mañana a partir de las 3.30 de la tarde. Nos quedaremos... ...solamente con nuestros oyentes en Facebook en este momento... ...y dice eh, el señor Pérez... ...buenas tardes, soy casado con una ciudadana de los Estados Unidos... ...ah no, esta ya, ya, lo, ya la leímos... ...Darwin Mauricio... ...hola, soy de Bolivia... ...mi marido está en Estados Unidos, en Virginia... Eh, ...y yo estoy aquí en Santa Cruz, en Bolivia... ...ya hicimos los seis meses... Eh, o los seis pasos de la I-130 y la D-260, y nos han dicho que falta un apoyo, y pusimos a mi suegro, que es ciudadano americano hace cinco años, y mi eh, esposo es residente. ¿Cuánto tiempo más eh, tarda el trámite eh, con esto del affidavit? Normalmente este proceso, lo que se llama el proceso consular, solo demora seis a nueve meses. Pero ahora que tenemos el tema del coronavirus, hay otras oficinas, como la nuestra, que a veces está operando bajo personales limitajes, limitados. Entonces, um, no te puedo decir con seguridad cuánto se va a demorar um, en la embajada en procesar eso, pero de lo que yo veo, normalmente son seis a nueve meses. Recuerden el número de teléfono 305-446-8686, 305-446-8686. Estamos en esta oportunidad con la abogada Grace Wilber. Es parte del staff de abogados del abogado que ve soluciones, no problemas. El abogado Eduardo Soto. Más preguntas en YouTube. Aquí tenemos a Horta Hernández, residente permanente desde el 2018. Eh, tuvo una felonía de posesión, no dice de qué, en el 2015, pero su caso lo bajaron hasta hacerlo dismiss e hicieron, eh, bueno no se le entiende por acá, en octubre toca renovar la residencia, ¿qué puedo hacer? Bueno, dependiendo en, la, en cuál fue la droga de posición, uh, posesión y en qué se quedó la cantidad, um, tendríamos que revisar los documentos criminales para averiguar si usted califica por un perdón. Um, si eso, eso es una cosa que cuando usted hace la renovación de la residencia, ellos te pueden pedir un perdón o te pueden poner en proceso de deportación por el hecho de que cometiste este crimen. Um, pero realmente tendríamos que ver Um, qué tan grave es el crimen para averiguar um, si ellos están en la posición de uh, tomar acción contra usted y si eso es el caso, si hay alguna defensa que usted tenga. Recuerden el número de teléfono 305-446-8686 para hacer su cita y también para hacer su eh, pregunta aquí al aire. Tengo eh, una más. Eh, Reina dice un salvadoreño con TPS si le sale la certificación laboral, pero estuvo más de 180 días ilegal en el país eh, no tiene un familiar inmediato para pedir el perdón al salir del país de Estados Unidos. Eh, ¿Puede volver? Eso es una, un tema que estamos peleando en nuestra oficina en este sí, momento. No ah, pero es una cosa tan sensitiva no y prensa. tan importante para de verdad saber todos los hechos no, que te no, urjo sí. que vengas a la oficina para una consulta personal. Tenemos más preguntas, Alejandro. Hola, abogada. Fui a mi entrevista de ajuste de estatus ya dos meses. ¿Cuánto dura eh, una respuesta? No estoy atento a una respuesta. Eh, ¿cuánto es lo que puede durar para llegar a la residencia? Um, depende de la oficina que usted visitó, depende en su caso, si usted tiene cargos criminales, si tienes un expediente grande o pe pequeño. Um, yo he visto que el ajuste de estatus se puede otorgar en el mismo momento que haces la entrevista, pero también he visto que una petición o un ajuste de estatus después de la entrevista demora tres años para recibir una decisión. Um, de lo que yo entiendo, dos meses es normal. Uh, si se tarda más de tres o cuatro meses, debes llamar a un abogado a nuestra oficina para averiguar si hay alguna opción para adelantar la decisión. Tenemos más preguntas de Leonardo. ¿Qué posibilidades tengo de realizar un asilo cuando ya salí um, eh, ya salió mi permiso de seis meses en febrero 22? Salió el permiso. Sí, ¿qué posibilidades tengo de realizar un asilo? Cuando ya salí de mi permiso de seis meses en febrero uh, 22? Uh, una persona que quiere someter un asilo lo tiene que hacer desde un año de que entras. Entonces, si usted um, ya está fuera de esos seis meses de, um, de permiso para estar en los Estados Unidos, todavía puede ser que estás en ese primer año desde la última entrada y en eso puedes someter un asilo. Tenemos bastantes eh, preguntas en nuestro canal de YouTube. Eh, Jesse. gracias por comunicarse. Dice, después de ganar el asilo, ¿a partir de qué tiempo puedo empezar el proceso de reclamación de mi esposa y, eh, y también de mis hijos? Después de ganar un asilo, uh, tienes que esperar un año hasta que puedas aplicar por la residencia. Ya que tengas tu residencia, puedes pedir sus familiares. Eh, tenemos eh, más preguntas. Roberto dice, uh, yo salí de prisión de ICE el 20 de febrero del 2020 con parol y fianza. Yo estuve bajo el protocolo del MPP. Mi primera solicitud y entrada al país fue el 3 de noviembre del 2019. ¿A partir de cuándo empieza a correr mi año y un día para la ley de ajuste cubano? El, la, desde la primera entrada. Desde Sería entonces 3, no, 3 de noviembre de, de 2019. Noviembre. Perfecto. El número de teléfono en el estudio, 305-446-8686. -86. Gracias por comunicarse con nosotros. Eh, Ernesto dice, hola, buenas tardes. Eh, mi pregunta es, eh, mi esposa salió con un parol humanitario, pero ella no le han hecho corte ni a ella... Eh, tiene el, el eh, que poner el paquete de asilo, Tien, eh, a lo mejor es que pregunta si ella puede hacer su asilo. Un asilo se puede hacer entre un año um, de la última fecha de la entrada y se tiene que someter a la oficina de inmigración o al juez si usted tiene una cita enfrente de un juez. Si no has tenido una cita enfrente de un juez y quieres cumplir con ese año, te sugiero que sometas a um, ese asilo en frente de las oficinas de inmigración. Tenemos otra pregunta de Angie. Hola, buenas tardes. Uh, um, mi pregunta es si puede alguien que le han negado la apelación de asilo político optar a otras opciones? Claro, uh, cada caso es diferente. Puedes apelar la decisión o si tienes familiares con estatus legal, puede ser que alguien te pueda hacer esa petición. Si tienes una uh, entrada legal y tienes una, un patrocinador que quisiera hacer una, um, una certificación laboral, eso también sería una opción. Recuerden el número de teléfono en el estudio, 305-446-8686. Y el número de teléfono para hacer su cita es el 305-446-8686. Le repito, 305-446-8686. Nos tenemos que despedir, abogada. Muchísimas mm. gracias eh, por haber estado con nosotros este día. Claro, a la orden. Bueno, eh, ella es la abogada Grace Wilberg, del staff de abogados del abogado Eduardo Soto. A nombre de Dimitri, que estuvo en la parte de producción, su servidor Gustavo Orellana, junto les decimos bendiciones y hasta la próxima.